Hostia. que el último vídeo del año empiece así, mal, eh, mal, mal. ¿Qué pasa, Buda? Que no me aguanto, tío. ¿De qué? Que ayer me hiciste hacer 12.000 escaleras. Pero bien, ¿no? Pero tú me has visto que son las 12 del mediodía y no me puedo ni, ni mover. Pero te veo afinado, tío. Yo ayer te veo afinado con gemelaco de locos, tío. Familia, feliz año nuevo, que el año nuevo os traiga muchas alegrías y que si algún día Zugasti os invita a hacer escaleras, tenéis dos opciones. decirlo que no o la mejor de todas, bloquearle. ¡Venga, feliz año nuevo, Jamalí. Llora mucho, pero va como un rayo, o sea que no me das ninguna pena. Es normal hacer escaleras y si el día siguiente está un poco reventadete. Pero ahora te mueves un poquito de aguas o carreterita moviendo agilidad y mañana ya verás cómo no te levantarás así como un giro. Pío, pío, pío, pío, pío. Me voy a entrenar tres horitas de bici hoy para poner las piernas bien, pero sobre todo, pss, que el 2018 os traiga no lo que queréis, sino lo que os merecéis. Venga, ahí lo dejo. ¡Un abrazo! ¡Familia! ahí van las escaleras! la apocalipsis. Oye Olivilla, ¿te acabas de darte cuenta que tienes un problema, no? me he cortado de la de los unos millones aquí, eh. mañana. Ya están haciendo roce ¿no? Bueno, oye, acabo de empezar. Espíralos. Madre mía, o sea, acaban de quedar los tres pitágoras para conquistar el mundo, ¿sabes? No no hay no hay no hay nada que se les resista. Una bajadita a ritmillo. ¿Cómo vais, chavales? Oh, perfecto. Yo estoy aquí aguantando la respiración. Llevo una petada de motor. Uh. Venga, venga, venga, venga. Ojo, no petéis los dientes, ¿eh? que aquí se te resbala un poco el pie y te mandas la piñata a tomar por saco. Venga, venga, venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos Venga, venga, venga, venga. venga, venga, venga, venga, venga. Se me da muy fácil, ¿no? Chavales, antes que se me escapen Espérate, podemos grabar 30 segundos solo Porque en 30 segundos ya me pasan A ver, que no se ha grabado antes ¿Se puede decir que son 500 escaleras? Sí Vale, ¿se puede decir que hay que subir las 12 veces? Sí Vale, ¿se puede subir? Ay, se puede subir ¿Se puede decir que primero son de dos en dos y luego de una en una? Y ve tú, aquí abajo Vale Con pitido, pitido Venga, ¿se puede decir que hay que bajarlas corriendo también? Sí Vale Y hasta ¿no? quiero no puedo hablar ya, vas, vas, vas. Mira la velocidad, dale, dale, dale, dale, Una, una, Luna. Una. ¡Ah! ¡Uh! Qué jabalí, qué, qué, me parece que me he comprado un cartón de ducados. motoraco guapa no mira no he sudado ah, la puta. a cuánto te habrás puesto 120 seguro no o qué? Ay, ay, ay. qué jugaste sobrado tú no bien que estamos bien tío que como lo ves esto haremos buena temporada o no hombre no sé sufrir estamos sufriendo <risa> ¿Te mola o no? no, ¿Eh? cabrón? No, no. No, para daily. Peor todavía. ¿Sí o no? Para daily. Eh, te mola no? Eh, pero salías de un sexy, tío. Qué hijo puta, Te no juro te te... que te veía por detrás. Qué fotos más malas, tío. Te veía eh, por detrás si y, y pensaba ahí. Puta, Nunca ahí. Voy a tener a una novia que me mire con tanto deseo como los gemelos de Zugasti cuando se me clavan mirando a los ojos, ¿sabes? O sea, esto por descontado. Mira, por ahí van los tres magníficos y lo que hacemos es que de repente acabamos una serie y nos venimos a andar por aquí un rato. cuenta como entreno o qué? Esto es una puta mierda, tío. ¿Qué? Pues no salgo con los deberes hechos, tío. Estás sub... usando la sombra para el contraste. Mira, te justo que pareces, cuando estaba yo en Mongolia, que íbamos a buscar montañitas para encontrar wifi para subir la foto. Y tú aquí buscando sombras. Pero está sexy, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Te hace el OK sí. o no? Mira. ¿Te doy, lo... ¿Te doy el...? El OK. Ah, el OK. A ver. Pues está muy empastado esto, gallo. Yo... No, el OK. ¿Sí? sí. ¿Subimos? Venga para adentro